Estamos doctor, ahora. Lo ya, vez tres preguntas nada más, por favor ya. Doctor, a ver, la manito, doctor dentro de la exposición, ¿cuál era la finalidad del estudio de, del derecho canónico y qué representa el ministerio público? Bien, si me permites eh, así es responder la la pregunta. Eh, quien representa el ministerio público es el fiscal de la nación. Es la más... La autoridad de la entidad. En exigido en los tiempos de la de fiscales supremos, de fiscales supremos, como ya le dije, que también se puede extender por el por dos años más. Esa sería mi respuesta. Así es. Sí, sí. Para agregar, para llegar, la fusión también es es eh, decir, para las personas menores, personas vulnerables, a la acción penal. Y también previene el Ministerio Público a través de sus normas, y, y es una institución autónoma, y es este, pública. Y participación. Gracias. Gracias. Bien, doctor, ¿puedo preguntar? Obrego la mano, ¿Tengo la mano levantada, yo solamente tres preguntas porque estamos sobre ¿Preguntó? la hora ya a ver, esas, esas exposiciones yo no le he dicho que han leído, han puesto pero nada de lo que está en la, en la diapositiva han este el único que ha leído de la diapositiva es este qué pues el resto Siempre he dicho, las diapositivas son para ayudarse nada más, pero tienen que tener como modelo, como un canevas ahí para que sobre lo que está en la diapositiva ustedes se vuelva. ¿Ya? A ver, ya este. Una pregunta más, si entra el segundo grupo, ¿ya? Pregunto. A ver, una vez. Adelante. Ya. Las, las teorías. Políticas de Montesquieu, Montesquieu fue la formación de los que se falleció en el año 1755. Su influencia perdura hasta nuestros días. Para la opinión del grupo, eh, ¿por qué estos tres poderes del Estado deben mantenerse separados? Mm. Eh, se deben tener separados para no tener una carga y es, y es de la manera correcta de llevar, por ejemplo, en democracia. Por ejemplo, cada uno se encarga, tiene una función autónoma, por ejemplo, el, el Poder Judicial administra justicia. Incluyeron ciertas medidas de poder legislativo, emanan eh, leyes. Y, y el Poder Ejecutivo, el gobierno, que también decreta decretos de urgencia, entonces, todas ellas forman un, un aspecto vinculante que está dentro de las normas públicas que se debe llevar dentro del proceso, dentro de nuestro proceso del derecho. Eh, en pocas palabras, es para garantizar un equilibrio e independencia y así evitar que los gobernantes sí. acumulasen demasiado poder. Gracias. ¿Qué hacer, favor ¿Me permite agregar algo? Eh, finalmente, eh, Montesquieu... Eh... Ya en el año 1748, ¿no? Con el, el, el, en su obra, ¿no? el Espíritu de las Leyes, manifestó ¿no? de que el poder no debería recaer sobre una sola persona. ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona era la que generaba leyes, hacía, la cumplía y lo que no le parecía lo eliminaba. ¿no? En tal sentido, tenía que haber un equilibrio de poderes donde el poder tenía que controlar al poder. ¿no? Por eso era, era necesario ¿no? en, su, en su postulado de que exista, pues, no tres poderes que puedan eh, conducir una nación, ¿no? el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y la suma de los tres, si bien es cierto, no son eh, poderes autónomos, pero deberían mantener siempre una línea de comunicación. Y como eh, también se sustentó en la exposición, los tres poderes a su vez cumplen pues, las tres funciones, ¿no? de administrar, de, de legislar, y de juzgar no es importante la visión que tuvo este señor no para que las futuras naciones no dejaran de eh, al lado ya la monarquía no el, el rey que tenía el poder absoluto no y daba la administración a los poderes que condujeron las ciudades a, la, a, a, lo, a los pueblos ¿no? a un desarrollo más completo ¿no? gracias doctor. Muy bien. ¿Puedo preguntar, doctor? Pregunte. Eh, pregunta, doctor. La pregunta, por, por favor. A ver, en Jurado Nacional de Elecciones, ¿quién se encarga de resolver si hay algún problema con la candidatura a la presidencia o vicepresidencia? Y si se apela, ¿quién termina de resolver en última instancia? Eh, en última instancia, casi, sí. eh, en, ese, en ese caso, en última instancia, que... Termina de resolver es el jurado nacional de elecciones, porque los jurados especiales eh, electorales ellos eh, resuelven en primera instancia, pero si se apela, eh, quien termina de resolver es el jurado nacional de elecciones. Esa es la última, es la última palabra lo tiene el jurado nacional de elecciones. Pero son autónomos. Sí, son sí, autónomos. Incluso ahí va, viene la tacha. Disculpe. Gracias, doctor. Bien, doctora, ¿no? combinamos con nuestra participación. Ya, conforme. A ver, el segundo grupo. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Somos. Buenas noches. Por favor. Eh, Puedo compartir mi pantalla, ¿verdad, doctor? Sí. ¿Se comparte, doctor? Sí. Bien, doctor, entonces iniciamos. Doctor, eh, felizmente, eh, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. A mi grupo nos ha tocado el tema lo que es el territorio y sus funciones. Eh, en este caso, estamos con no sé, los compañeros Sánchez Guido. Y y Champoña Richard Belisario. Inicio, doctor. Bien, este eh, para hablar de, de este tema lo que es territorio, eh, primero eh, es necesario tal vez iniciar esta exposición refiriéndonos que en el título. Eh, en el título segundo dentro de un, en uno de los capítulos eh, en lo que es el territorio eh, que quiere decir que nuestra constitución dentro, eh, dentro de nuestra constitución hay un tema de, eh, sobre territorio que está dado de manera específica y explícita ¿no? Eh, sabemos que el estado es una organización política pues que es eh, constante y permanente pues ejerce un poder soberano dentro de un territorio y que esto pues va a ayudar a, eh, a viabilizar el instinto ¿no? de convivencia. Entonces, al dar este concepto de Estado, nos uh, al dar este concepto eh, de Estado, nos estamos refiriendo a los elementos que tiene el Estado, ¿no? que es el poder, la autoridad soberana, eh, la población y, y el territorio. Eh, ese poder que ejerce dentro de ese territorio, pues estaríamos refiriéndonos a un poder territorial. Pues puede ser que es de lo, como un ámbito geográfico donde se ejerce el poder y donde se aplica también el, el ordenamiento jurídico propio de nuestro eh, propio de nosotros propio de nuestro territorio bien el territorio es la porción de la superficie terrestre apropiada por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales es una entidad espacial el lugar de vida del grupo indisociable de este último. Eh, el territorio de un Estado se encuentra pues delimitado por líneas de frontera, el cual puede ser eh, líneas eh, de manera natural o también artificial. <tose> <tose> Esa autoridad sobre el dominio de poder dentro de un estado. Eh, ya poder son 50 kilómetros de línea de frontera. Los extranjeros, pues, pueden ejercer el derecho de propiedad también, ¿no? Entonces, asimismo, eh, en el artículo 189 de nuestra constitución, menciona que el territorio peruano, pues, está integrado o está dividido, lo que son por regiones, departamentos, provincias y distritos en este caso nos estamos refiriendo a la descripción de lo que es la división política eh, de nuestro territorio peruano qué más podemos este añadir a cuando hablamos sobre territorio eh, que este el territorio pues es un escenario de las relaciones sociales y no solamente tal vez en un marco espacial sino también eh, que va a delimitar el dominio soberano de un estado no es un espacio de poder, de gestión, de dominio del Estado, ya sea de individuos, de grupos u organizaciones o empresas, los cuales puedan ser locales, nacionales y también multinacionales. Eh, el territorio se refiere a una extensión terrestre delimitada, que incluye una relación de poder o posesión de parte de un individuo o grupo social. Teniendo en cuenta que en el artículo 54 de nuestra Constitución, el territorio pues comprende lo que es el suelo superficial, es el dominio marítimo, el espacio aéreo, que cubre tanto el mar como la superficie terrestre. Esta parte concluyó diciendo de que el Estado, para realizar su misión y sus fines, pues tiene la necesidad de un territorio. Es decir, de una porción eh, determinada del suelo que le va a proporcionar algunos medios necesarios para satisfacer las necesidades de su población. El estado pier si pierde su territorio, pues desaparece porque no cuenta, no va a contar con un espacio de su compañero. Compañero. ¿Me escucho, compañero? Adelante, compañero? Bien, eh, estimados compañeros, eh, doctor, en este caso, como a priori para el desarrollo político. Bien, eh, vamos a un poquito empaparnos en lo que manifiesta el punto político pues de Aristóteles esto es ser eminentemente social y si el ser humano por naturaleza es un ser social obviamente es un ser político ¿qué quiere decir con eso estimados compañeros? de que el ser humano por naturaleza, tiene que vivir en grupo. Así como ciertos eh, animales lo hacen, ¿no? Por ejemplo, aves en grupo, los lobos les gusta, vivir, les gusta vivir en grupo, pero hay también animales que no les gusta vivir en grupo, como son los gatos, o como son los orangutanes, que no les había Pero a Aristóteles considera al hombre como un hombre que vive en grupo, pero de manera racional, de manera pensante, y es el único animal que se comunica, ¿no? se interrelaciona, se comunica eficazmente. Entonces, Aristóteles considera de acuerdo a nuestra diapositiva, considera en la política que todo Estado debe desarrollarse dentro de un territorio. Aristóteles manifiesta que el Estado, obviamente conformado por personas, tiene que tener ciertos requisitos para poder desarrollarse un Estado. Uno de los requisitos en busca de la república perfecta, obviamente, es el territorio. ¿Nos podríamos imaginar un territorio sin personas? No, estimados compañeros. Un Estado necesariamente tiene que tener territorio y también tiene que tener un número determinado de personas. ¿No? Entonces, son dos requisitos para una república perfecta, se manifiesta Aristóteles, territorio y un número de personas. Pero desde el punto de vista político, Ahí dice claramente en la diapositiva, dice, ¿no? Que este Estado debe desarrollarse dentro de un territorio como requisito indispensable para la constitución de la comunidad política. Entendida esta como el ejercicio del saber humano en su dimensión arquitectónica que posibilita y dirige todas las acciones societales, los cuales llevan al hombre a buscar refugiarse en la libertad metafísica y asociarse con fines de convivencia. Resumiendo, eh, sintetizando esta apreciación de Aristóteles, eh, hace referencia pues al Estado y la satisfacción de las necesidades sociales dentro de este Estado, que el ser humano por naturaleza es un animal político y que se interrelaciona, ¿no? Y realiza pues una acción eh, de praxis política, ¿no? Esta acción individual política se convierte en política colectiva y hace que se relacionen, ¿no? En la vida cotidiana. Todos los maestros hacen política, ¿no? Los doctores hacen política, el profesor está haciendo política en estos momentos, el doctor. ¿no? Todos hacemos política. El ser humano es un animal político. Muchas gracias. Continuamos con la exposición al siguiente compañero. Bien, doctor, buenas noches, compañeros, todos, buenas noches. Eh, bien, continuando con, con la exposición, eh, detallaremos acá el tema de la naturaleza del derecho del estado sobre su territorio. Bueno, es un derecho de dominio que tiene el estado que se manifiesta en la facultad de expropiación por causa de utilidad pública. La limitación y organización del poder político dentro de una sociedad determinada, buscando así como último y central objetivo asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales. Tiene diferentes maneras de darse y materializarse. Una de ellas toma como variable para esa limitación y organización al territorio del Estado, conociéndose habitualmente a las diversas posibilidades que puedan presentarse al respecto con la denominación de formas de Estado. La naturaleza del Estado implica una relación social y un conjunto de órganos políticos que articulan un sistema de dominación política jurídica. En los tiempos modernos, la estructura y el ordenamiento jurídico de un Estado son resultantes de una actividad política en la que el derecho se limita a expresar en normas los efectos y consecuencias de esta relación. La existencia del Estado proviene de un proceso formativo, a través del cual éste va adquiriendo un complejo de atributos, que en cada momento histórico presenta distinto nivel de desarrollo. La naturaleza del Estado se deriva de la sociabilidad humana, es decir, implica una relación social y la creación de un poder o sistema de dominación. Bien, viendo un tema de territorio según el derecho constitucional. En el ámbito espacial de validez del orden jurídico, uno de los componentes del Estado, entiéndase por territorio, en el derecho constitucional, no es necesariamente la unidad espacial. Por tal motivo, la unidad del territorio no es una unidad geográfica. El territorio puede estar compuesto de partes separadas entre sí por otros territorios que pueden pertenecer a estados diferentes o no pertenecer a estado alguno, en el sentido estricto de territorio. Como por ejemplo, podríamos decir, del alta mar. Y como territorio comunitario o poder local. Bueno, la definición comunitaria del territorio muchas veces puede ser contrapuesta a la definición que el estado tiene de un espacio geográfico. Especialmente cuando los proyectos pueden atentar. Contra los modos constituidos territorialmente. Eh, Continúa el compañero. compañero este, doctor, buenas noches. Este, compañero, buenas noches. A continuación voy a explicar este las funciones del territorio, ¿no? Como ha explicado mis compañeros, este, la función más que todo en el, este, el territorio, es un lugar donde las personas o los seres humanos interactuamos. Como unas funciones principales tiene lo que es el vivir, ¿no? Es, el vivir sirve el hábitat donde interactúan las personas, el ambiente. Y otra forma es la apropiación. En este caso este, es la aptitud del actor, no de las personas. Su poder para disponer del espacio y manejarlo de la forma más conveniente posible. En lo que es la explotación, acá más que todo se refiere a la explotación, puede ser este, a la explotación, explotación del territorio, como es la agricultura, la minería o también puede ser la construcción. Y el otro es que intercambiar o articular, dice, ¿no? En este caso hay dos formas de intercambiar o articular. Puede ser interna, o el otro es externa. En este caso, interna es este, puede ser uno de los casos, sí, interactuar con un lugar de trabajo determinado, ¿no? Es, inter, es algo interno. Y el otro externo, si sí, puede ser este, comunicarnos por vía telefónica o ir a un lugar como es el banco. Eso puede ser. Eso. Y el otro es gobernar o administrar, ¿no? En este caso, este se refiere, no solamente acá se refiere a lo que es la sociopolítica o la, o la organización de un gobierno, sino que es, se refiere a mostrar el camino, al manejo, a la organización que conlleva este, cada este, persona que convive en ese territorio. Las funciones del territorio según sus características. Como se ha indicado, tiene carácter social del territorio. Los actores y el territorio, una estrategia metodológica. Acá los actores y el territorio, lógica y conductas divergentes, ¿no? Acá las personas y tienen diferentes actitudes o diferentes opiniones. Este, eso sería de mi parte. Siguiente, compañero. Siguiente, compañero Pedro continúa doctor buenas noches compañeros buenas noches prosiguiendo, prosiguiendo con, la, con la con la exposición vamos a ver el territorio como elemento físico del estado tenemos la necesidad del territorio como elemento físico del estado según según ANWIC nos dice que el territorio viene a ser el límite material de la acción efectiva de los gobernantes. Es el espacio geográfico permitir saber hasta dónde puede llegar la acción del Estado, del poder público. Asimismo, la noción de territorio implica la existencia de límites. La noción del territorio ha ido evolucionando paralelamente con los avances tecnológicos. Durante muchos siglos se relacionó únicamente con el suelo, que se consideró unidimensional. Luego se integró el subsuelo y los mares bidimensionales. Luego se incorporó el espacio aéreo, el espectro electromagnético y la órbita geotacionaria. Fue considerado en una forma tridimensional. Tenemos el papel que cumple el territorio para el Estado. Entre el papel que cumple el territorio para el Estado tenemos tres teorías. La teoría del territorio sujeto, que, que viene a ser el elemento del Estado que expresa su personalidad, que va a expresar su personalidad. En el territorio objeto está considerado como una especie de dominio o propiedad del estado y en la teoría del territorio límite nos dice que viene a ser la circunscripción natural donde el estado va a ejercer su poder y viene a ser el límite de la acción de la autoridad y dentro del cual va a asentarse su población entre los componentes de, del territorio entre los entre los componentes del territorio tenemos que estar por el suelo, suelo ha viendo en las diferentes posiciones vienese la parte de la corteza terrestre definida por las fronteras artificiales o jurídicas, donde se asiste la población y sobre el cual el Estado va a ejercer su soberanía. El subsuelo viene a ser el área representada por un cono invertido, cuyo vértice es el centro de la tierra, y cuya base es el suelo y lecho de las aguas jurisdiccionales del Estado. Este espacio es reivindicado por los Estados, porque las riquezas que se encuentran representan la parte esencial de nuestra riqueza y nuestra economía. En el espacio aéreo, eh, eh, hemos determinado que es una columna imaginaria, no hemos determinado sino así lo determinan los grandes eruditos que es una columna imaginaria en la atmósfera que cubre el territorio de un estado cuya delimitación no ha sido definida con exactitud y en el mar territorial y la plataforma submarina viene a ser la soberanía y la jurisdicción absoluta sobre las 200 millas marinas. A pesar que en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Corte Internacional de, de Justicia quiso imponer que solamente estas 200 millas fueran reducidas a 12 millas, donde el Perú no, no ha aceptado este tipo de hechos. Esto es todo lo... Tenemos la relación jurídica del Estado también. Tenemos la relación jurídica del Estado y el territorio la relación jurídica entre el Estado y el territorio para entender estos términos es necesario conocer la relación la relación jurídica entre el Estado y el territorio establecido luego del impacto de la luego del impacto de la globalización del derecho en dicha rel relación aquí en esta relación jurídica se desarrollan tres grandes planteamientos. No, tenemos el territorio como objeto, propiedad, que ya lo hemos determinado. También tenemos el territorio como esencia. En el territorio como esencia, se considera la parte o esencia del Estado, que viene a ser un componente de orden ontológico para él mismo. Es parte de su ser. Si falta el territorio, falta el Estado. Es un binomio que no puede separarse. Es como el cuerpo para la persona. ¡Gracias! Hay condicionamientos territoriales de la vida del Estado que va a generar la facultad de ejercer poder sobre las personas que viven en él. Y tenemos el territorio como ámbito jurisdiccional del Estado. No dice que el territorio no es un objeto sobre el que se tenga propiedad, como tampoco se le considera una parte constitucional del Estado. Es simplemente un límite geográfico del derecho del Estado o el espacio que limita el orden jurídico. Es decir, es el conjunto de valoraciones de carácter político, social, económico o moral. Voy a dar pase a mi siguiente compañero para que exponga la siguiente diapositiva. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros.